Bienvenidas y bienvenidos a, a este segundo día del Seminario Internacional del Foro Latinoamericano de, de Evaluación Científica. Hemos tenido una intensa jornada ayer de intercambios, de aportes, y hoy seguiremos también con un día de trabajo muy enriquecedor, muy intenso, eh, con distintos colegas eh, de Latinoamérica eh, y también de eh, otros países eh, del mundo. Así que voy a presentar entonces esta segunda sesión eh, del programa que se, llama Procesos", eh, perdón, que se llama Procesos, Metodologías y Buenas Prácticas Globales y Regionales en la Evaluación eh, Responsable de la Investigación. Y en particular, esta mesa de apertura... Eh, que se llama Consensos, Disensos y Desafíos en la evaluación de la investigación orientada a una ciencia, tecnología e innovación inclusiva y problemas de desarrollo. Eh, tenemos el placer, el honor de que nos acompañe en primer lugar Judith Sutz, investigadora de la Universidad de la República en Uruguay. Eh, en segundo lugar vamos a escuchar la presentación de Noela Invernici de la Universidad Federal de Paraná, eh, Brasil. Y en tercer lugar vamos a escuchar a Ismael Rafforz eh, del, CW, del CWTS, Universidad de Leiden, Países Bajos. Eh, y luego vamos a abrir un espacio de intercambio, de preguntas, eh, con todos ustedes. Eh, así que, bueno, esperaremos esos intercambios hacia el final. Entonces les doy le doy la palabra a Judith para que comience la intervención. Muchas gracias. Sacar. Estoy desarmando todo. Ok, bueno, muchísimas gracias este, por la invitación nuevamente a FOLEC. Consensos, disensos, desafíos en la evaluación de la investigación orientada hacia una CTI inclusiva y problemas del desarrollo. Consensos, empecemos por ahí, consensos. ¿Consensos hasta qué punto? ¿Consensos entre quiénes? En primer lugar, los países, las instituciones de investigación o de educación superior declaran que la CTI y, por tanto, la investigación debe incluir orientaciones hacia la inclusión social y hacia el desarrollo, aunque en general el desarrollo se suele entender como crecimiento económico. Dejemos eso por el momento de lado. Pero, a su vez, en particular las instituciones de educación superior tienen una vocación por definir la excelencia institucional como participación en rankings. Y parece claro que los rankings que están pensados para orientar las decisiones de mercado de los padres de futuros estudiantes en universidades que cobran, están en una contradicción evidente con una orientación hacia el desarrollo y hacia la inclusión social. Por lo tanto... Acá tenemos la expresión de un consenso aparente o, si no fuera una contradicción en términos, de un consenso disonante. Se dice una cosa, pero hay ciertas prácticas que inducen conductas diferentes. También ocurre que este consenso, que yo creo que sí es un consenso hacia qué importante que es tener una investigación orientada a cuestiones de inclusión, qué importante que es tener... Eh, investigaciones orientadas al desarrollo, muchas veces se traducen en programas cuya evaluación es clásica. No toma para nada en cuenta que ese tipo de investigaciones requiere formas de evaluación diferentes. Entonces, allí lo que pasa es que como no hay una sólida reflexión sobre qué se entiende por una CTI orientada al desarrollo, orientada a la inclusión social, lo que termina pasando es que la forma de evaluar ese tipo de iniciativas, de alguna manera las devalúa, las distorsiona, no permite que logren su objetivo. Y allí podríamos hablar de un consenso discursivo. En el discurso no solamente decimos que es importante, damos un paso más adelante, construimos herramientas, Hacemos llamados específicos a proyectos orientados a, pero como no los evaluamos de manera específica, porque no pensamos en serio en qué estamos hablando, entonces al final termina siendo discursivo. Por supuesto también hay consensos reales, también hay consensos fuertes. Nosotros, por ejemplo, en la Universidad de la República, tenemos un programa de investigación e innovación orientado a la inclusión social que ha diseñado un sistema bastante complejo de evaluación, cada proyecto tiene cuatro evaluaciones más una interrogación muy fuerte a las contrapartes de los proyectos, es bastante complejo. Sabemos perfectamente que en países como Cuba, hoy, siempre, y hace un tiempo en Brasil, las políticas de CTI orientadas a la inclusión social en el área de salud, sin ningún género de dudas, no tenían absolutamente nada ni de disonante ni de discursivo eran reales también tenemos a Dora también tenemos el manifiesto de Leiden también tenemos a Folek muy importante como reflejos de consensos significativos en torno a uno, hay que evaluar dos, la evaluación actual es pésima tres, tenemos que construir alternativas son consensos muy fuertes ahora Tenemos también lo que podríamos llamar consensos incompletos. Y esto, fíjense ustedes, les voy a. ¿A, a qué me refiero? Les voy, a volver, les voy a dar un pequeño ejemplo de nuestra universidad. Este programa de inclusión social del cual les hablaba tiene la siguiente característica. Todos sabemos que armar un proyecto orientado a la inclusión social es difícil. Por lo tanto, nosotros le pagamos al investigador para que prepare el proyecto. Esa etapa termina en el proyecto completo. Ese proyecto completo le damos tanta plata como a un I más D común y corriente. Y sin embargo, después de más de 10 años, la demanda al proyecto de inclusión social es 10 veces menos que la demanda a los proyectos clásicos de investigación y desarrollo. ¿Por qué es eso? Le damos, en el fondo, más dinero a los de inclusión social. Le damos nueve meses a un año de tiempo para que lo preparen y les pagamos para eso. Y sin embargo, 50 a 500, sistemáticamente. ¿Por qué? Porque la evaluación individual de cada investigador sigue siendo cuantitativa y por lo tanto no es negocio para un investigador individual el trabajo en los programas de inclusión social. Porque la capacidad de construir productos cuantificables a partir de esos proyectos es menos clara que en los otros. Es decir, ahí hay una experiencia dura que muestra qué complicado que es y a eso le podríamos llamar algo así como consensos incompletos. O completamos el consenso de que es fundamental trabajar en la inclusión social y mi universidad ese consenso lo tiene, pero es incompleto porque por el otro lado la evaluación individual lo complica. Y por otro lado, y para terminar con los consensos, vamos a hablar de la ausencia de consensos, que no es lo mismo que el disenso. Hay ausencia de consensos. ¿Por qué hay ausencia de consensos? Bueno, en primer lugar, porque no está claro cuál es la división del trabajo en materia de inclusión social. Muchos investigadores dicen, déjenme tranquilo, yo hago investigación de primer nivel, úsenla para la inclusión social, pero no me la pidan a mí. Ese es un primer disenso. Los que sí creen que tienen que articular la investigación con la inclusión social son los que más protestan por los criterios de evaluación académica. Pero por otro lado tenemos un problema muy serio y es el problema del prestigio. La columna vertebral de una, de una comunidad académica es el prestigio. Y cuando nos miramos, en, en, digamos, cuando entramos a pensar en sistemas de prestigio que no son los nuestros, pero que son importantes porque no podemos ser autárquicos. Los latinoamericanos tenemos también que estar en el mundo. Cuando estamos en el mundo viene el imperialismo, llamémosle así, de los criterios del norte y bueno, y allí la discusión acerca de qué tenemos que, cuánto, cuánto tenemos que ceder de nuestras propias aspiraciones para parecernos a pasa a ser un disenso fundamental. ¿Tenemos que competir internacionalmente, sí o no? Mi universidad está totalmente dividida. Para algunos, competir internacionalmente es realmente un imperativo. Entonces digo, yo no estoy diciendo que sea una cosa o que sea otra, estoy planteando una división al interior de la comunidad académica en que estos argumentos no, no están saldados. Pasemos entonces a los disensos. Bueno, hay un montón de disensos que todos conocemos. Hay que evaluar por productos o hay que evaluar por procesos. Hay que tomar en cuenta el contexto o no hay que tomar en cuenta el contexto. Tenemos que apreciar la calidad ¿Cómo? Número de artículos, cuánto vale un libro, publicar en solitario, publicar en grupo. Todos esos disensos clarísimos, ya lo sabemos, pero yo quiero hablar de otro. Y mi, mi problema es el siguiente. ¿Hay o no hay espacio para la política en la evaluación académica? Esa es mi pregunta. Y quiero explicar ese disenso. Básicamente, alguna gente cree que existe la posibilidad de generar criterios académicos que permitan, sin ningún género de dudas, ranquear un conjunto de presentaciones. 1, 2, 3, N. Y hay algunos que dicen, no, llega un momento en que si yo tengo tanta plata y tanta demanda, voy a tener un grupo de propuestas indistinguibles académicamente. ¿Qué hago en ese caso? hay una alternativa que para mí es perfectamente válida, tiro los dados. Acepto que el azar es la única manera de resolver el problema. Pero otros, y también me cuento entre ellos, cuando se acaban los criterios académicos, pongamos arriba de la mesa, con franqueza y con transparencia, criterios políticos. Por ejemplo, si yo tengo 20 propuestas y tengo que elegir 10, puedo decir, si hay una acumulación disciplinar, en estos 20, en que ocho son todos de una misma disciplina y me queda una solita por acá y son todos académicamente equivalentes, no nos olvidemos de eso, yo elijo esta. ¿Por qué? Porque dije que voy a promover la mayor diversidad dis disciplinar. Eso en mi universidad se aceptó. ¿Saben lo que no se aceptó? ¿Y quién no lo aceptó? Las ciencias sociales. Que ese mismo criterio se usara para género. Si yo tengo un 55% de demandas con mujeres responsables, que en la satisfacción de la demanda, en esa franja de excelentes equivalentes, hubiera un 55% de mujeres responsables. Es decir, hay una legitimidad exante de la política. Eso no quiere decir que a través de la evaluación se pueda hacer cualquier política. Por ejemplo, la política para los débiles, para evitar el efecto Mateo, no se puede hacer a través de la evaluación. Porque darle un proyecto a quien no lo sabe hacer o darle una beca a quien no tiene condiciones de seguir un estudio de posgrado, es engañarlo. Y es demorar la posibilidad de tener políticas reales de trabajo con los débiles. Entonces, esa era un poco lo que les quería plantear en términos de disensos. Y yo creo que es una gran hipocresía decir que en la evaluación académica no hay lugar para la política. Hay que precaverse... Hay que precaverse, porque todos sabemos que los criterios políticos se pueden usar muy mal, pero de él, que se puedan usar muy mal a decir que no hay que usarlos o que no hay que construir buenos criterios, hay otra cuestión. Entonces, vayamos a los desafíos y alternativas, el último punto, de una CTI orientada hacia la inclusión y hacia el desarrollo. Y la pregunta es, ¿qué necesita una CTI orientada a la inclusión? Una CTI orientada a la inclusión Necesita, en términos de David Hess, hacer la ciencia no hecha, la tecnología no hecha y también la innovación no hecha. Y estamos hablando de una orientación directa a la inclusión social. Ahora bien, el problema es que no alcanza con decir, hay gente que no tiene acceso al agua para definir una investigación orientada a esa cuestión. Es mucho más complicado que eso. No alcanza con decir, hace falta esto. Hay que ir mucho más finamente hay que ir a desenterrar realmente con los actores, cómo se expresa en esa comunidad particular esa falta de agua. Hacen falta intermediaciones cognitivas que son muy difíciles de construir. Y en ese sentido la evaluación tiene que habilitar, tiene que premiar esa disposición al diálogo y a perder el tiempo hablando con otros. Mata en el huevo. A la investigación orientada a la inclusión social, la noción de productividad. Así no se puede. Directamente ni lo digan, no digan que están orientados a la inclusión social si cuando van a evaluar no están dispuestos a habilitar los tiempos necesarios para comprender finamente cuáles son los problemas y después contárselos a los investigadores que no saben cómo salir a buscarlos. Hay todo un proceso largo y si la evaluación está apurada, lo mata. ¿Qué necesita una CTI orientada al desarrollo? Bueno, primero que nada definamos desarrollo, no, no, no, no, no es simple, ¿no? Y, bueno, nuevamente, ¿qué, puede hacer, eh, ¿qué se puede hacer desde los sistemas de evaluación? Suponiendo que estamos de acuerdo en una cierta caracterización del desarrollo, no apurar. Premiar la heterodoxia, no considerar que si un problema está resuelto en el norte está resuelto porque no está resuelto. Hay que resolverlo de manera heterodoxa para que sea una solución en el sur. Eso lleva mucho tiempo y lleva mucho coraje. A nosotros nos ha pasado, por ejemplo, con, eh, ¿cómo se llama? Lo de la leche humana, pasteurizadores de leche humana, que mandados a España nos mandan a decir, pero si ya está hecho. No, señor, no está hecho. Este proyecto lo quiere hacer de otra manera porque no tenemos plata para pagar a los que están en el... ¿Me explico? La idea de que ya está hecho es un, un, un tema terrible, sobre todo para los aspectos de innovación y tecnología. Entonces, esto es lo que les quiero decir. Este, y por otro lado, también, cuidado, hay que separar la, la paja del trigo, porque hay gente que dice, yo trabajo para la inclusión social, yo trabajo para el desarrollo. No, señor. Con intenciones no alcanza. La evaluación, sin duda alguna, tiene que evaluar intenciones, pero no solo intenciones. Ahora bien, terminando ya, los desafíos son muchos. ¿Y saben una cosa? Para la evaluación se van a grabar, Se van a grabar porque todos trabajamos para que haya más jóvenes haciendo investigación. Y cuanto más jóvenes entren a la investigación y se entusiasmen y quieran trabajar como investigadores, van a querer tener puestos de trabajo, van a querer tener becas, van a querer tener dinero para hacer investigación y vamos a tener cada vez más dificultades para evaluar y para seleccionar. Cuanto más éxito tengamos... Peor nos va a ir en materia de evaluación. Y yo se lo estoy diciendo por experiencia. Porque 30 años de la Comisión de Investigación Científica en la Universidad de la República, es cada vez más desesperante el proceso de evaluación. Porque antes podíamos elegir entre proyectos excelentes relativamente dentro del presupuesto. Ahora tenemos cada vez que dejar más afuera proyectos excelentes. Entonces, el desafío es enorme. Pero principio tienen las cosas. Empecemos por legitimar en la evaluación los esfuerzos en que la construcción del problema lleva tiempo, apreciando de forma integral el trabajo hecho y no solo los resultados obtenidos. Legitimemos también la heterodoxia en el abordaje de problemas que hasta el momento dieron lugar a soluciones o respuestas insatisfactorias, lo que exige finas lecturas cualitativas, lo cual también exige informes, cualitativos. Deslegitimemos la evaluación que mide de forma exclusiva el grado en que nos parecemos al norte. Esto no quiere decir castigar a los que tengan la excelencia que el norte dice. De ninguna manera. Lo que sí quiere decir no castigar a los que no lo logran o no lo quieren, pero muestran otras cosas. Pluralicemos los criterios de la evaluación académica buscando fomentar lo que la inclusión y el desarrollo, una vez que está claro cómo se les conceptualiza, requieren de CTI. Como primer paso, exijamos juicios, no admitamos solo números. Y créanme, se puede hacer. Muchas gracias. Bueno. Muchísimas gracias Judith por esta intervención tan enraizada en los problemas de América Latina y el sur eh, y sus horizontes y desafíos para la evaluación. Eh, Judith mencionó premiar la heterodoxia, la dimensión cualitativa eh, en los procesos de evaluación, en los informes, legitimar la construcción de procesos, de la evaluación de procesos, de problemas, y también la pluralización de criterios de, de evaluación mm. académica, entre muchas otras cosas. Eh, así que eh, vamos ahora a darle la palabra entonces a Noela Invernici de la Universidad eh, Federal de Paraná. Muchas gracias, Noela. Hola, bueno, a ver si me entiendo con esto. Dijo que... No, este es el que va a... Sí, no, ¿querés que ah, lo Sí. ¿Me lo ves acá y lo cambias? Sí. Es al revés, el que está para abajo. Espérate, ahí va, ahí está. Bueno, buenos días a todas, a todos. Eh, Voy a hacer entonces esta presentación, continuando con, con el desafío que se nos ha propuesto aquí, eh, y comienzo con este científico de espaldas, que no está de espaldas por casualidad. Eh, creo que define un poco el tema que estamos eh, tratando. Bien, entonces voy a argumentar que los sistemas de, de evaluación vigentes actúan como una poderosa política científica implícita que frecuentemente está en contradicción con las finalidades de las políticas de ciencia, tecnología e innovación explícitas, sea existentes, que tenemos o que tuvimos, o sea deseadas, que queremos eh, que existan, en el cometido de orientar la ciencia y tecnología a los problemas de la región. Además, creo que estos sistemas estimulan mucho más fuertemente las agendas de investigación exógenas que las endógenas y refuerzan algo que, Autores como Thomas y Kramer y Arocena y Sutz ya han, eh, digamos, trabajado desde hace bastante tiempo que en la región tenemos un problema de ciencia poco aplicable eh, y este problema resulta reforzado por estos eh, sistemas de evaluación. Eh, en el caso de Brasil, por ejemplo, se ha festejado con bombos y platillos en las últimas dos décadas eh, la mejoría de la ciencia brasileña, El Brasil contribuye más a la ciencia global, sin que, sin embargo, ello se, se traduzca o no totalmente en una ciencia más adecuada o más aplicable al contexto local. Bien, para desarrollar esto voy a pasar medio rápidamente eh, por cinco de las críticas más frecuentes que hace la literatura a los efectos de la eh, producción científica sobre la ciencia producida. Comenzando con el que es tal vez más fuerte o más preocupante, que tiene que ver con la centralidad de los papers en las revistas internacionales de alto impacto. Entonces, esa este, este, centralidad del paper eh, en esas revistas producidas en el contexto de la ciencia central, no todos, también hay algunas revistas locales que son buenas revistas y están consideradas en los estratos más altos, pero la mayoría son extranjeras, termina alineando un, el concepto de calidad al mainstream. Y esto funciona como un mecanismo eh, tremendo de extranjerización de agendas en la medida en que para dialogar con esta, en estas revistas precisamos dialogar con temas, con enfoques, con conceptos producidos en otras regiones. Eh, y ello termina, de hecho, desviando objetivos de políticas de ciencia, tecnología y, y, e innovación orientadas a problemas nacionales, y reforzando ese problema de la generación de conocimiento que puede ser de una calidad eh, adecuada para otro contexto, pero poco aplicable localmente. Creo que las políticas de internacionalización de nuestras universidades, por lo menos la que existe en Brasil, ha sido muy poco crítica en relación a esto y en gran medida el objetivo no explícito es que los alumnos, los profesores, se vayan al norte y vengan con las herramientas para seguir produciendo esta ciencia internacional. Un segundo efecto que la literatura mucho destaca es que se secundarizan otros productos y procesos científicos, otras publicaciones, libros, por ejemplo, eh, en fin, literatura de divulgación, literatura para los profesionales, es un área totalmente descuidada. Eh, se secundariza también un trabajo que da mucho trabajo, que es el mantenimiento de la infraestructura de la actividad científica, como organizar redes, organizar asociaciones, organizar eventos, todo el trabajo editorial y de evaluación, todo eso, digamos, que no, eh, no cuenta los puntos necesarios y entonces la gente se dedica más a los papers que eso y cualquiera que esté metido en la organización de este evento sabe lo, el trabajo que da eh, organizar infraestructuras de ciencia. Muy preocupante en el contexto de la región es la secundarización de la docencia y especialmente la secundarización de la docencia en la graduación en un momento en que países como Brasil apenas están llegando a un proceso de universalización de la educación superior que está lejos de ser un proceso de democratización. Para estos alumnos sin capital cultural tenemos que tener una docencia de graduación eh, excelente, la mejor posible. Y la extensión que viene perdiendo eh, peso recurrentemente y con ello, naturalmente, perdemos contacto con demandas sociales. Eh, es la segunda crítica bastante fuerte y consensual es la incapacidad de los indicadores bibliométricos para evaluar calidad. Entonces, bueno, estos criterios son universales, son abstractos, criterios de calidad abstractos, que miden más que nada el impacto en la literatura y no en la realidad, o sea, se valora calidad, por, ...por estos indicadores, pero no se evalúa pertinencia o relevancia porque simplemente no se puede a través de ellos. Esto ha llevado a una homogeneización de disciplinas con pérdidas epistémicas importantes porque se alteran las prácticas. El caso de las ciencias sociales, por ejemplo, es uno de ellos... Eh, generando un gap de relevancia, ¿no? un conocimiento que no se adecua a las misiones institucionales con casos absurdos, como por ejemplo institutos de investigación agrícola produciendo papers y no dedicándose a otro tipo de trabajo científico que está de acuerdo con su misión institucional o reforzando conocimientos de poca aplicación. Y muy preocupante también, conduciendo a lo que... Me parece ser un productivismo vacío, producimos cada vez más publicaciones, pero discutimos cada vez menos y leemos cada vez menos porque no hay quien lea todo eso. Eh, cualquiera que, se, en fin, que lea revistas más antiguas puede ver que antes se, se discutía y que cualquier artículo generaba réplicas, tréplicas. Ahora, díganme, la última vez que encontraron una réplica en una revista científica. El tercer argumento eh, bastante eh, consensual es que hay un bajo estímulo a la creatividad y a la interdisciplinaridad, Judith ya lo destacaba ahora, ¿no? estos sistemas refuerzan una forma conservadora de hacer ciencia, donde las propuestas interdisciplinarias no, no, no tienen un espacio fácil porque son mucho más difíciles de evaluar y porque corren mucho más riesgos. ¿no? Es mucho más fácil si uno se mantiene dentro de líneas teóricas y metodológicas conocidas en un campo cada vez más disciplinario o subdisciplinario. El sistema también es individualista y por lo tanto no está premiando el trabajo en grupo, la cooperación. Todo esto obviamente conspira contra el potencial científico-tecnológico para enfrentar problemas complejos y refuerza el reduccionismo científico, que es un, eh, en fin, un problema serio de la ciencia eh, en el sentido de que, bueno, es imposible abordar problemas complejos de forma reduccionista. E, inclusive hay mucha defensa retórica de la interdisciplinaridad que termina en prácticas muy esquizofrénicas. Muy brevemente, en Brasil... Tenemos eh, una agencia del Ministerio de Educación, CAPES, que tiene un área interdisciplinaria. Esta evalúa los programas de posgraduación y esta establece un ranking de revistas, por ejemplo, para el área interdisciplinaria. Yo estoy en un programa interdisciplinario. Entonces, bueno, vamos a suponer que publico en las revistas A. Pero después voy a CNPq, que es del Ministerio de Ciencia y Tecnología, que no tiene área interdisciplinaria. Entonces, si quiero pedir dinero, tengo que ir para un área interdisciplinaria. Como trabajo en políticas públicas, ¿a dónde voy? ¿A ciencia política? ¿A sociología? ¿O voy a educación, que es mi base? Eh, bueno, cada una tiene una lista de revistas. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Tengo una cabeza bicéfala? ¿Produzco para las dos cosas? ¿Ya no caben en los días de la semana producir para tantos criterios diferentes? Entonces, es una política totalmente esquizofrénica. Obviamente la cuestión de la centralidad del inglés, eh, con una lengua franca que, como ya la literatura ha colocado, no es franca, sino que es una lengua nacional impuesta globalmente de, a partir de procesos de colonización y de dominación, eh, que trae sesgos en las bases de datos y, ciencia, y, y como resultado una ciencia perdida, una ciencia que no se ve hecha en otras lenguas. Conocemos muy poco de otras, de otras ciencias del sur porque realmente no, no leemos otras lenguas, eh, porque se atribuye más valor a las publicaciones eh, producidas en inglés, lo cual refuerza el tema de las agencias eh, foráneas y una cierta internacionalización imitativa que nos lleva a jerarquizar teorías y enfoques externos que no necesariamente responden a nuestros problemas y preguntas. Y eh, naturalmente competimos de forma desigual porque el capital lingüístico en inglés no está distribuido igualmente, inclusive entre los hablantes de los diferentes ingleses. Rápidamente les quiero mostrar este mapita, que es un trabajo que hicimos hace poco con unos colegas y que muestra en los estudios sociales de la ciencia y la tecnología, lugar donde se discute que la ciencia es situada, local, etc. Bueno, pues en 12 revistas mainstream publicadas en inglés, la única ciencia visible es la ciencia producida en América del Norte, en algunos países de Europa Occidental y un poco en Australia. Quiere decir que en el campo de la ciencia, donde se habla de la ciencia situada, la única ciencia situada relevante es la ciencia situada en el norte. Eh, o sea, la ciencia periférica no interesa como objeto de estudio ni en los estudios sociales de la ciencia. Estoy exagerando un poco aquí, porque como editora de una revista este, que pretende ser transnacional de estudios sociales de la ciencia, sabemos que el inglés es una barrera y que hay que trabajar mucho editorialmente, ...para hacer visibles literaturas de otras regiones en revistas que son publicadas en inglés. Me preocupa un dato de un estudio reciente que dice que hay una creciente hegemonía del inglés... ...como lengua académica en Iberoamérica, con una reducción de las publicaciones del español y en portugués en cielo. Es posible que esto refleje más las revistas de cielo, que son de las ciencias duras, que las ciencias sociales... ...pero es una tendencia que está ganando espacio. Algunos trabajos dicen que eh, muestran que la literatura en inglés producida, por ejemplo, en Brasil a través de revistas de cielo, este, se lee más o se cita más, pero no hay consenso. Algunas áreas dicen que sí, otras que no. Creo que falta trabajo empírico en ese sentido. Finalmente, el quinto elemento es que este sistema de evaluación es internalista y autocentrada, reforzando todos los efectos mateo y conflictos crecientes de interés. Eh, las aperturas que existen son hacia burócratas que hacen mal uso de los indicadores, como ya han dicho varios manifiestos, eh, con esas rankings y, aud y auditorías que cualquier universidad aplaude y como dice Judith es ridículo porque nosotros no tenemos universidades públicas. Eh, y el actor externo más involucrado ha sido el sector productivo, lo cual en América Latina no necesariamente quiere decir que es un sector que traiga genuinas demandas, a veces se lo pone en mesas, como me ha pasado en, en la política de nanotecnología en la que he trabajado mucho tiempo, y como representante del sector productivo ponemos un académico con una spin-off, este, porque no hay una demanda real de este sector. Rara vez se incorpora la perspectiva de beneficiarios y afectados. Tal vez en Brasil un ejemplo en el sentido contrario es el Sistema Único de Salud, con una participación pública efectiva que llega a las agendas de investigación. Hay una demanda que viene de, estas, de estos sectores sociales que generalmente es atendido por lo que Hess llama de contrapúblicos científicos, o sea, científicos que se dedican a atender estas necesidades que, como decía Judith, bueno, después se marginalizan en los sistemas de evaluación a sí mismos, porque, bueno, no, no es por el, por el lado de los papers que van a a competir Todo esto reforzando nuevamente la baja aplicación del conocimiento producido. Entonces, eh, sintetizando, hay bastante consenso en el diagnóstico de la literatura crítica sobre evaluación científica sobre las tensiones y efectos deleterios de, la, de las prácticas de evaluación vigente. Estas críticas ganaron momentum con varios manifiestos, algunos los hemos estudiado, otros los presentabas ayer, eh, al final de la tarde, más eh, recientes, pero hay menos consenso en el camino a seguir. Inclusive hay parte de la academia que quiere volver a una cierta torre de marfil, a, a discutir más, pero entre nosotros. Hay otros que tienen miedo de abrir tanto las agendas, porque el capitalismo académico las abrió hacia algunos actores que bueno, modificaron la universidad, multinacionales, etc. Eh, por otro lado, hay otros que nos dicen, bueno, tenemos que abrirnos totalmente a otros actores sociales. No hay tanto consenso. Lo interesante es que hay cierto movimiento institucional de revisión de práctica, lo vemos en los repositorios como el de Dora, lo vemos, en fin, en algunos documentos de la Unión Europea, lo vemos en el movimiento de la propia CLACSO. En el caso de América Latina tenemos desafíos específicos para orientar la evaluación a una ciencia más inclusiva y orientada al desarrollo, si bien, como dijo Judith, esto es todo un tema de discusión. Entonces voy a proponer aquí algunas cuestiones que son más... Eh, digamos, condiciones o precondiciones para llegar a sistemas más justos. Porque, bueno, los caminos específicos creo que todavía precisamos discutirlos. Entonces creo que hay algunas inclusiones previas en el sistema científico que tenemos que lograr antes de lograr buenos sistemas de evaluación. Una primera tiene que ver con revertir sesgos de género, etnia y lengua. Todo esto es muy reciente en América Latina. Este, tenemos obviamente más mujeres en la ciencia, pero no llegan arriba, como ya dijimos. La pandemia mostró, como esos artículos dicen, este, que cuando bueno, la cosa apretó, las mujeres se vieron más perjudicadas en su productividad. Tenemos gente de otras etnias entrando en las universidades, pero esto es reciente. Tenemos otras clases sociales entrando en, entrando en la universidad, pero esto también es reciente. Tenemos en el caso de Brasil, por ejemplo, muchas desigualdades regionales, con una ciencia aún muy concentrada en el sudeste, tanto la producción de ciencia como la divulgación de ciencia, a pesar de medidas de, que, que intentan revertir esta situación. Eh, precisamos también incluir dentro del sistema científico cambios desde dentro que tienen que ver con cambiar las universidades. Nuestras universidades han sufrido efectos perniciosos del New Public Management, del capitalismo académico, etc., en mayor o menor medida, y esto ha tenido efectos sobre los profesores y sobre los investigadores, como el sobretrabajo, la precariedad, conflictos internos, individualismo. En Brasil no hay tanta precariedad académica ni salarial, bueno, hace cinco años que no tenemos reajuste salarial, pero bueno, en fin, este gobierno ha destruido todo. Pero más me, me preocupa los jóvenes que estamos formando y que los que se formaron desde el golpe institucional para acá no tienen trabajo, están en una precariedad absoluta. Y esta precariedad es común en varios países del mundo, del primero, del segundo y del tercer mundo y del cuarto. ¿no? Bueno, algo tenemos que cambiar en ese sentido. Y en relación a los estudiantes, tenemos que avanzar hacia la democratización, la inclusión y no la masificación que tenemos actualmente. Y no podemos hacer esto sin rescatar los fines de la universidad del capitalismo académico. No podemos hacerlo sin rescatar la importancia de la docencia, de la dedicación a la docencia. Entonces, estamos teniendo procesos de fuga de cerebros. En Brasil no era común tener este nivel de fuga de cerebros. Y estamos con un problema global de la gente que ya se hartó de la academia. Es, es, es ridículo, viene un fin de semana largo y nos ponemos felices porque vamos a poder trabajar. Entonces, algo está mal. Tenemos que incluir también desde fuera del sistema científico, tenemos que incluir actores sociales relevantes, beneficiarios, usuarios, afectados, excluidos de los procesos de producción y uso del conocimiento. Y estos actores, claro, varían conforme las áreas científicas y deberíamos de conformar múltiples redes. Creo que retóricamente es muy fácil decir que tenemos que incluir actores sociales y prácticamente y políticamente es muy difícil. Eh, todos los estudios que he hecho de, de participación pública muestran la complejidad del asunto. ¿Con qué metodologías vamos a trabajar? ¿Con qué criterios vamos a decir que este actor es legítimo, representante de alguna cosa? ¿Qué condiciones aseguran que ese actor participa realmente en condiciones efectivas y no eh, simplemente para figurar como un proceso democrático. Eh, esto, por suerte, es convergente con las, conver las concepciones más amplias de ciencia abierta, lo cual refuerza estos dos movimientos. Eh, tenemos también que rescatar el papel fundamental de la extensión y su imbricación con las demás funciones universitarias. Les cuento que en Brasil tenemos ahora un, una ley en, en fin, del Plan Nacional de Educación que nos obliga a tener 20% de actividades de extensión. Entonces, fue la, la pérdida de la extensión pretendió ser rescatada a través de un proceso que a la fuerza, es un forceps, entonces, en currículos supersaturados, se está ahora tratando de ver cómo se disfrazan las cosas para tener 20% de extensión. Eso no es el concepto de extensión del cual tenemos un legado en América Latina desde la década de 20. O sea, tenemos que hacer una extensión real, imbricada con la investigación y con la docencia. Eh, y otra cuestión importante desde fuera del sistema científico es que nosotros tenemos demandas desde al, al sistema científico que vienen de otras políticas públicas y la desarticulación entre la política científica y las otras políticas públicas es brutal entonces, bueno la, la, la política científica es un medio para lograr fines, entonces son esos otros fines que son fines sociales políticos, etcétera, que tienen que informar agendas y no lo haremos si no incluimos eh, estas demandas desde otras políticas hacia el sistema científico luego me parece que tenemos un desafío enorme en fomentar un cambio en el concepto de excelencia científica entre los científicos. Hay, por un lado, un convencimiento honesto, por otro lado, hay un disciplinamiento exitoso, o lo que algunos autores han llamado de cynical compliance, de los investigadores hacia el sistema de evaluación, con alienación en diversos grados en relación a los problemas locales. Como dicen Becerra y Tomás, los sistemas de ciencia y tecnología son tan inestables en la región que a veces los científicos ven como única señal estable estos sistemas de este, evaluación y por lo tanto se dedican a producir papers eh, y no otras cosas. Todo esto obviamente se basa en una fuerte infraestructura material que refuerza y hace funcionar el sistema de evaluación, incluyendo sistemas de formación, revistas, cargos, salarios, primas, viajes, redes, etc., que se articula a una ideología de la excelencia científica que ha llegado a funcionar como un sentido común, en el sentido gramsciano de la cosa, tanto por información incompleta como por el hecho de que nos permite, no nos permite reflexionar sobre los efectos de este sistema. Por lo tanto, necesitamos un cambio que sea a la vez material e ideológico. Y sin estímulos a partir de las universidades y de las agencias de ciencia y tecnología, no podremos hacer este cambio. Ayer se habló bastante de, este, de esta cuestión de los incentivos, y creo que es importante convencer a estas agencias ¿no? y convencer a los actores desde dentro de la universidad para procesar este cambio. El último punto, entonces, o casi, es este, fomentar una nueva perspectiva de internacionalización. Tenemos una internacionalización sur-norte, no, tenemos que hacer una transnacionalización multicentrada, donde obviamente tendremos que enfrentar muchas cuestiones de poder y de recursos. Hemos tenido una experiencia bastante exitosa de transnacionalización, por ejemplo, en la FORES, en la Society for Social Studies of Science, no sin resistencias. Eh, tenemos que, junto con esto, defender el multilingüismo, ¿no? reforzando el papel científico y la comunicación, eh, con la sociedad en lenguas locales y también haciendo un uso crítico del inglés, porque a veces no hay más remedio, yo no me puedo comunicar con mi colega turca con quien estoy discutiendo si no hablo en el mal inglés mío y en el mal inglés de ella, porque no hablo turco y ella no habla español. Tenemos que usar traducciones desde el punto de vista editorial, traducciones cruzadas, traducciones que el autor considera relevante, hacer congresos multilingües aunque sean caóticos y tratar de transnacionalizar todas las sociedades científicas. Y finalmente creo que podemos empezar trabajando a partir de los espacios sobrevivientes o de los espacios de resistencia, avanzando hacia nuevos sistemas de evaluación más justos y más alineados con nuestras necesidades. Por ejemplo, ¿no? reforzando las revistas nacionales, sin romanticismo, hay revistas nacionales muy buenas, hay revistas nacionales muy precarias, tenemos que reforzarlas en el sentido de asegurar la calidad, tenemos que priorizar publicaciones en diversos medios, tenemos que priorizar el multilingüismo. Eh, hay varios estudios que muestran resistencia de distintas formas de publicaciones nacionales y por tanto hay un lugar en el que pararse para empezar este cambio. Tenemos que reforzar toda la perspectiva de ciencia abierta, en la cual América Latina tiene un papel importante, dar más relevancia a criterios de evaluación que actualmente son subsidiarios, como por ejemplo inserción en el medio, que es medio decorativo en la posgraduación en Brasil. Tenemos que reforzar las prácticas de extensión y de investigación participativa, que, son, que en América Latina han tenido una tradición importante, y en aquellos investigadores que tienen dobles agendas, una para acá y otra para allá, tratar de incentivar los, eh, las agendas locales. Bueno, muchas gracias, espero haber cumplido con el tiempo. Bueno, muchas gracias Noela, muy completa, muy interesante la, la presentación. Eh, sobre todo, bueno, de, destacamos eh, lo que vos mencionabas sobre los consensos en el diagnóstico, los menos eh, consensuados vías de, de resolución pero que o de propuestas, digamos, alternativas, pero que creo que hasta ahora la mesa ha, ha dado muchas ideas y muchas líneas para, para seguir, eh, y sobre todo esta agenda para América Latina con un foco desde Brasil que hasta ahora no, no habíamos tenido en el foro y que se va a profundizar también hoy por la tarde eh, la perspectiva de la trayectoria en Brasil en temas de evaluación ICTI y la perspectiva actual de la, de la situación, con los sesgos de género, etnia que mencionaste, lenguas regionales, con la inclusión dentro del sistema científico, las carreras tempranas, ¿no? como un problema que también se mencionó, la inclusión de participación de actores sociales, la extensión implicada con la docencia e investigación, eh, como muy relevante para recuperar en los criterios de, de reforma de evaluación, la articulación entre política científica y política pública, la excelencia que se trabajó bastante y muchas de las investigadoras e investigadores de, del foro vienen eh, cuestionando y planteando alternativas esta idea, que eh, luego me gustaría conversar más sobre la transnacionalización y multicentrada de la internacionalización, y por último los espacios de resistencia, eh, que me parece también bien interesante identificar, compartir en esta experiencia del FOLEC y potenciar hacia adelante. Entonces, eh, ahora sí, vamos a darle la palabra entonces a Ismael Rafols del Center of Science and Technology Studies de la Universidad de Leiden, Países Bajos, y un placer escucharlo. Adelante. Pues, toma el Si quieres pasarlo. Ah. A ver. Ahora sí. Bueno, pues, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. Un placer. Estar con, con tantos amigos uh, in, y poder conocer las perspectivas de, la ref de ideas sobre la transformación de la evaluación en, en América Latina. Y mencionar, por empezar, uh, que en este momento en Europa um, hay una iniciativa de la Comisión Europea que puede dar lugar al menos a vientos de reforma en varios países europeos. Y uh, en el Estado español, por ejemplo, uh, van a empezar a haber discusiones. Uh, pero de lo que vengo, y, y, y vaya, en este contexto creo que es interesante uh, compartir estas agendas en varios sitios porque lo que sucede en un lugar es importante para convencer a los otros de que hay que cambiar el status quo. Lo que voy a presentar hoy es un proyecto uh, siguiente que Uh, hizo, me voy a levantar así, lo voy a ver mejor, um, que hicimos un grupo liderado por Spru, por Tomaso Charlie, um, con participación de Andy Sterling, uh, también estaba el grupo de Zenit, Valeria Arsa, uh, Rashid Sulaiman, de Crisp India, trabajan en agricultura, um, John Uma Mugabe, en Pretoria, UCL, estaba Jonah Chataway, y estábamos de CBTS en Leiden, un proyecto financiado por los británicos con participación del de programa de desarrollo de las Naciones Unidas sobre cómo puede contribuir la ciencia, la tecnología, la, la innovación y la verdad es que nos quedamos, nos quedamos sobre todo en ciencia y tecnología a conseguir los objetivos de desarrollo sostenible. Ah, sí. um, ah no, perdón. Sí, Sabes qué, Me lo, lo creo. Sí. para arriba es para atrás. Um, este proyecto es un proyecto muy amplio. Tiene una parte bibliométrica, que es lo que voy a pres de la cual voy a presentar una parte. Tiene una encuesta prospectiva de qué tecnologías podrían apoyar a los ODS y hay tres casos de estudio, uno de Chagas, que hizo Valeria Arza y que cuando salga os recomiendo que leáis, creo que fue lo mejor que salió de, de todo el proyecto, otro de, en semillas de arroz en la India y pesca en el lago de Victoria. Y en los casos de estudio la idea era estudiar las distintas trayectorias sociotécnicas y cómo pueden alinearse con los objetivos de desarrollo sostenible. Las conclusiones generales eh, no son ninguna novedad. En primer lugar, constatamos que hay una falta de alineación. Esto es una traducción del inglés misalignment. No se me ocurrió nada mejor. Si, ten, si tenéis ideas, eh, eh, comentádmelo. Eh, la estimación que ya voy a comentar que es cuestionable, es que el 70% de lo que se publica en Web of Science no tiene una orientación clara a los EDS, pero um, es vaga. Um, que no hay que tomar los ODS como definiendo directamente qué ciencia puede dar lugar a, a, a los EDS, sino que hay una diversidad de opciones en la ciencia que pueden llegar que pueden hacer ir hacia los EDS, y que hay una, en segundo lugar, hay una pluralidad de percepciones sobre qué trayectorias científicas pueden ser más valiosas. Y ese es, es, en, en, esta diferen, es en, en esas diferencias, es en una pluralidad donde hay ciertos consensos. Por ejemplo, puede haber muchos lugares consensos sobre que turbinas de viento para producir electricidad pero el gobierno coreano puede poner la electricidad producida por centrales nucleares como una energía renovable, que lo hacen, cuando eso será no aceptado por muchísimos, en muchísimos contextos. El mensaje más importante, y es un mensaje conocido, y en particular aquí en América Latina, es algo que habéis viniendo diciendo desde hace al menos 40 años, que... Que haya unos ODS que son unos principios con los que podemos estar de acuerdo hacia una mejora del mundo no quiere decir que inmediatamente sepamos qué ciencia puede servir esos ODS porque valores distintos en contextos distintos hacen que se quiera priorizar un tipo de investigación y no otro. Ese es el contexto, ese es el mensaje más importante uh, de Strings. Bien. La reflexión que quería hacer uh, hoy a partir de la invitación uh, de Folek fui para atrás a ver, era ah, mi... ¿El ¿de abajo? Es... Ah. En esta... Presentación, pues pensar cómo es, qué, qué significado tienen o para qué podrían utilizarse el, como las ideas de strings para pensar la evaluación. La, y los puntos principales que creo que re, podrían relacionarse, lo resumiré en el principio, es el, la primera es que, al menos a nivel europeo, las universidades muestran una voluntad discursiva de alinear su investigación con los EDS. Esa voluntad discursiva sugiere que hay una voluntad de cambiar la gobernanza de la evaluación para que la investigación con trans capacidad de transformación social sea mejor valorada en la evaluación. O sea, que hay una ventana de oportunidad, porque evaluación quiere decir valorar y se quiere cambiar la, la, evaluación de, la valoración de la excelencia a la valoración del impacto social, de la contribución social. Um, segundo punto, en Europa las, um, los proveedores de datos como um, Clarivate, como uh, Dimensions, están vendiendo ya un bases de datos donde te dicen qué artículos están relacionados con los EDS y qué artículos no están relacionados con los EDS. Como decía Judith, esto es una barbaridad y creo que a nivel bibliométrico la contribución más importante que hacemos es demostrar que entre ellos no hay consenso, que no tiene sentido este ejercicio o que es muy cuestionable, que hay una gran ambigüedad en cómo los el contenido científico puede apoyar a los CDS. Si... aquí ahora sí. Entonces la cuestión para los que hacemos bibliometría, mi centro en, en, en Leiden está especial en bibliometría, es qué tipo, de, qué tipo de análisis podemos proveer que sea un contrapeso a los análisis fáciles de utilizar, porque tú pulsas un, un botón y sabes si tu universidad está haciendo ...un 30% de investigación en el ODS-3 y un 5% en el ODS-16, ¿Qué, qué, ¿qué podemos hacer para compensar? Y aquí nos ensuciamos las manos y hacemos cosas que no son perfectas... ...en el sentido que ponemos uh, nuestra perspectiva de ODS, pero lo que proponemos es hacer una perspectiva exhaustiva para que después cada universidad o cada uh, agencia de financiación aterrice ese mapeo exhaustivo a, a sus necesidades. Eso lo voy a contar uh, luego. Um, hacia una evaluación que valore el desarrollo sostenible. Muy brevemente... Um, Ed uh, Steinmüller y Johannes Schott propusieron este esquema, que es una simplificación sobre la evaluación de las políticas públicas para ciencia y tecnología, en donde um, proponen que ha habido una evolución del pensamiento desde un modelo lineal, um, donde cuanto más produces, mejor, y en donde la ciencia da lugar a tecnología, innovación, crecimiento y, finalmente, a bienestar. Y este es el modelo que rige en los sistemas de evaluación actuales. En el sentido que cuanto más publicas, mejor. Después hay, apareció el, el, el, las políticas de sistema de innovación, que son las dominantes... ...en donde se pone el énfasis a las interacciones. En este caso, la parte de interacción es una parte que ha sido aún poco absorbida... ...por los sistemas de evaluación. Y este modelo dio lugar a mejoras importantes... Pero fue cada vez más criticado porque presupone que las interacciones en conocimiento dan lugar a innovación, eso da lugar a crecimiento económico y a bienestar. Pero la relación entre crecimiento económico y bienestar es problemática, como sabemos. Entonces, desde las críticas de los ecologistas feministas... Um, los sectores marginalizados, se puso más, se, se vino criticando la necesidad de hacer ciencia direccionada, que finalmente yo creo que cristalizó en propuestas como lo que hicieron Judith a nivel de innovación inclusiva o uh, Johannes Schott a nivel de inclusión transformadora. Otra gente como Andy Sterling hablando de la, impo de la importancia de la direccionalidad en la ciencia porque eso genera las capacidades que luego dan lugar a ciertos tipos de, de innovación. Bien, um, mi propuesta es que estamos ahora en un momento, al menos en Europa, en donde se acepta que hay un, el tercer uh, modelo, al menos a nivel discursivo, pero desde el punto de vista de la evaluación no se sabe qué hacer, para nada. ¿Y qué ocurre? Pues que en este contexto... Um, la idea es, bueno, tomamos los EDS como aquello que nos dé la, la direccionalidad y se trataría de alinear la investigación con los EDS. Y ahí la gente que viene de bases de datos dice, pues mire, se trata de tomar cada artículo, ponerle una etiqueta y a partir de la etiqueta tendremos... Um, Sabremos qué ciencia es, contribuye al desarrollo y no. A esto a la gente de, de, de, de estudios de la innovación y de CTS eh, le parece una barbaridad, pero el caso es que um, la base de datos Dimensions, una consultoría como Sis Academics, que son gente muy sensible, muy, muy um, raunable, razonable, están vendiendo esto. La, la asociación de, de, de universidades holandesas está apoyando un proyecto con estas ideas. Y um, hay una demanda importante. Um, y se, se está vendiendo, por ejemplo, uh, Times Higher Education, no solo tiene un ranking de universidades, sino que ahora tiene un ranking de universidades de impacto. Um, en donde, uh, aparte de que si miras la, la metodología es... Muy preocupante, vemos que los resultados dan, resulta dan noticias tan, tan interesantes como que Rusia es uno de los países que tiene más instituciones trabajando para la paz. Bien, entonces, en este contexto nosotros hacemos una crítica um, desde el punto de vista de la ambigüedad. No puede tomarse una relación lineal entre publicación y ODS. Y eh, encontramos que eh, desde el, hace un par de años hay publicaciones que muestran que cuando comparan di, m, varios mateo, m, mapeos gracias, entre varias eh, de las iniciativas que intentan re, poner etiqueta a si una publicación es ODS o no, pues encuentran que hay un nivel de… Acuerdo De alrededor del 30%, dependiendo del ODS. De Esto es un mapeo que hizo la Universidad de Bergen comparado con el que hacía uh, el Elsevier. Aquí es este, alrededor de un 30%. También es interesante ver que en el caso de Elsevier, cuando cam ellos cambiaron la metodología del 2020 al 2021 y Aún la misma gente del Sevilla tiene entre este cambio de metodología solamente un 30% de acuerdo. Y finalmente un colega en, en, en CBTS, mi instituto, comparó para un ODS, el de cambio climático el, o el de acción climática, varias de las, varios de los mapeos. Y encontramos, uh, incluido el nuestro, y encontramos solo un nivel de solapamiento de alrededor del uh, entre el 20 y el 30%. O sea, esto quiere decir que la fiabilidad del mapeo es uno entre tres. Entre, a nivel de consenso y disenso hay un consenso de uno sobre tres, que quizás sería algo más alto si, no, si tuviéramos en cuenta que hay coberturas distintas. Um, pero claro, esto es terriblemente problemático um, a nivel de evaluación. ¿Qué otros pro problemas uh, tenemos? Hay la ambigüedad de que el hecho que una publicación o un proyecto sea etiquetado como ayudando a los EDS no nos habla de qué tipo de problema está tratando. Entonces, si tú estás haciendo una investigación sobre cáncer de próstata en la Universidad de Leiden, que básicamente va a ayudar a, la, a las clases medias europeas, um, bueno, al menos al, al principio en ese contexto, uh, tiene el mismo valor que el que podría tener la investigación de malaria. Pero digamos, la filosofía de los ODS es poner más hincapié en aquellos problemas que, han, ...que están siendo relativamente desatendidos. Otro problema que encontramos, y esto es trabajo que hizo Valeria Arzas en Chagas... ...es que cuando pensamos en un problema como Chagas... ...hay distintas respuestas sociotecnológicas. La eficacia, mejorar la eficacia de las políticas públicas... Tratamiento y desarrollo de vacunas, estrategias de prevención y desarrollo, control vectorial y manejo del hábitat, educación para la salud, acceso al sistema de salud. Estas son las distintas opciones sociotecnológicas, pero hay un, una relación de todo, no de todos, pero de varios a varios sobre los ODS. Por lo tanto, um, y que además no corresponden, aunque ya sea un problema de salud, está asociado a otros problemas. Por lo tanto, no nos, pensar a nivel de ODS no nos prioriza qué tipo de estrategia científica y tecnológica es relevante. Y además tenemos, vemos que hay ambigüedad por la ...diferente prioridad que actores distintos dan a las distintas opciones sociotecnológicas. La gente de, uh, del, de policy da más valor al desarrollo de vacunas, mientras que la gente de investigación... ...da más valor al desarrollo de políticas públicas. Expertos distintos... Tienen percepciones distintas sobre qué áreas necesitan más conocimiento para conseguir resolver el problema. Um, ante estos disenso, ante esta ambigüedad, lo que um, concluimos es que los, el etiquetado es una barbaridad, como sabíamos, yo creo que lo que podemos hacer es como documentar que es una barbaridad. Y uh, lo, en lo que nos encontramos es en la disyuntiva de tener o de, de querer participar en el asesoramiento de estas universidades o de, de estas agencias de financiación que quieren alinear su investigación con los ODS, con instrumentos, sabiendo que el pensamiento lineal está un poco detrás, está detrás, y, uh, pero tenemos como la necesidad de, de, de proveer instrumentos que sirvan al menos para discutir. Y lo que proponemos es lo siguiente, um, trabajamos con lo que tenemos, tenemos The Web, the web of Science, sabemos que, es, um, que no tiene cobertura, y una de las cosas que subrayamos en el... Documento en, en el informe será la necesidad de, de tener bases de datos más exhaustivas. Tomamos la Web of Science, hay cuatro, la dividimos en 4.000 temas relativamente específicos y de estos, para cada ODS, identificamos um, entre 20 y 100 temas que ...están relativamente muy uh, re relacionados con un EDS. Y entonces la idea es, partimos de un mapa sobre el que proponemos... ...que actores distintos harán selecciones distintas, mapeos distintos. Por ejemplo, en este caso tenemos... Uh, ...los clústeres, los temas que están relacionados con energía. En, hay un... Estos temas van de, desde um, temas de semiconductores... ...a temas de biocombustibles um, relativamente bastante técnicos... ...y se trataría que ante este paisaje cognitivo sean los propios actores los que decidan en su contexto, de acuerdo con sus valores, qué temas les son relevantes para los EDS. Y este es el modo como intentamos aterrizar este mapeo global en un contexto global. ¿No? En este caso, uh, unos podrían pensar que el tema de la gestión um, de, la, de, de, de la distribución de electricidad es importante, por un lado... Uh, Temas de biomasa y temas de high education, mientras que en otro contexto pensarán que, las, uh, célula, que, las, uh, que los fotovoltaicos y la distribución uh, son importantes. Bien, entonces, digamos, la novedad de la propuesta es este mapeo que intentamos que sea un mapeo abierto a la pluralidad. Y el abordaje es, para cada OS mostrar una lista de temas potencialmente relacionados, tenemos una interfaz abierta en donde se puede explorar cuáles son los temas, qué, qué, qué actores trabajan con ellos, y a partir de esta diversidad de opciones que sean los distintos actores o bien en, en, en ejercicios de consenso donde se decida, se terrice la, la pertinencia de ciertos temas en relación a este ODS en un entorno distinto. Ahora bien, um, para acabar, este es el último punto, el, ¿nos sirven re, realmente los ODS para hacer una evaluación de la ciencia y tecnología hacia el desarrollo sostenible. Mi opinión es que solo sirven a gran escala cuando entendemos evaluación como monitoreo. El tipo de evaluación que hace RICIT, digamos, para entender grandes tendencias, pero que el ejercicio de etiquetar proyectos como relacionados o, o, o publicaciones como relacionados o no con ODS y utilizarlo para la distribución de recursos es terriblemente problemático y creo que el, que, que el estudio puede servir para contrarrestar las uh, tendencias burocráticas, tecnocráticas a, a una fácil gestión. Y... Las alternativas, eh, me temo que no son otras que las que eh, Judith comentaba, de ir a problemas más específicos, hablar con los beneficiarios e intentar que las agendas de investigación vayan cubriendo más y más espacios que, que están siendo desatendidos. Con los ODS solamente sirviendo como principio muy general. Um, pero este tipo de evaluación no es algo que no esté ocurriendo. Está ocurriendo, yo creo que no solamente en espacios de, de, de resistencia. El National Institute of Health Research es un, son 1.300 millones de euros al año que se gasta en el Reino Unido y ahí la evaluación con la participación de pacientes, no sé si cubre no, no sé qué parte del presupuesto cubre, pero cubre una parte importante del presupuesto, hasta en España, que hay mucha tendencia burocrática, la Agencia de Salud, Carlos III, ha empezado a utilizar pacientes en evaluación. O sea que yo, yo creo que, que, sí, que ten, la, la alternativa es ir, o sea, decir que no podemos alinear la ciencia con los ODS a gran escala, hay que aterrizarlo a problemas específicos, en sitios específicos. Y es a ese nivel donde se puede hacer un alineamiento que tenga sentido. Y gracias, y perdón por extenderme. Bueno, muchísimas gracias Ismael por esta presentación, eh, por esta tendencia a... Um, en, en el marco europeo a utilizar los ODS de esta manera etiquetada que nos sorprende eh, y nos advierte ¿no? en América Latina eh, sobre sus malos usos, eh, de lo cual ya dio cuenta Ismael y también muy interesante poder tener el aporte eh, desde el proyecto String de esta pluralidad de mapas, ¿no? de pensarlo de manera ampliada de, de manera más compleja de este mapa de ODS, poder consultarlo y también la advertencia de Ismael de pensarlo desde un plano de, más macro de la política, ¿no? de ver esta utilización de estos grandes mapas y complementarlo eh, con, digamos, con la, la problematización de, de otras cuestiones en torno al desarrollo que necesitan ser eh, visibilizadas, advertidas, incorporadas a una agenda. Entonces, eh, si les parece, tenemos 15 minutos eh, para aprovechar a este panel de lujo eh, y hacer las preguntas que consideren pertinentes para ampliar la discusión. Guillermo, eh, te doy... Bueno, lamento que el tránsito de México no me permitió escuchar a Judith, pero, pero sí el resto y tengo... Tres reflexiones para compartir en, en función de lo que escuchaba, y, y voy a ir de atrás para adelante. Eh, eh, empezando por lo de Ismael, eh, hay una preso los ODS son muy simples, la, la pero hay una cosa que en general no, no se interpreta bien, que es una agenda, y, y yo, de hecho nos han capacitado nosotros en el sistema de Naciones Unidas para intentar enseñarnos eso, no son objetivos separados, integran una agenda integral y al integrar una agenda como tal es multidimensional. Y sin entrar primero en la parte que explicaba Ismael, que era mucho más ir al detalle, ya los ODS tienen tensiones entre sí. El, el, el poder... Cumplir uno, un objetivo sin tener en cuenta otro, que yo voy a poner un ejemplo muy, muy, muy, muy brutal, eh, cubrir el hambre con la deforestación de los bosques, estás cubriendo un objetivo pero estás afectando otro. Entonces eso es lo que implica que las soluciones tienen que ser integrales, no pueden ser pensadas individualmente. Si esto influye sobre la agenda, justamente debe haber una investigación que impacta sobre un ODS, pero no tengo en cuenta los otros ODS, ya de por sí ahí tenemos una atención previa establecida desde la Agenda sin entrar todavía en los en materias de investigación. Sin duda el abordaje, además, eh, yo, me, me, me gustó cuando mostrabas el, lo del Chagas de Valeria, claramente cada investigación no, no impacta sobre uno solo, entonces, ¿cómo uno hace para determinar eh, esos impactos? Entonces voy a, a un poco a lo que planteaba Noela, y, y me llevaba a, a salir del sistema científico, porque, por ejemplo, pensaba en el sistema de salud, los problemas de política pública en el sistema de salud son, por poner un caso, no, no, no, sin entrar en otros, pero son infinitos. Yo creo que lo que estamos teniendo es un problema muy severo de, de, de gestión y, y de realización de políticas públicas, de los cuales la ciencia y la tecnología y la innovación no están exentos. Tenemos una incapacidad institucional para poder abordar los problemas desde la gestión pública y yo creo, un poco coligiendo con lo de ayer, que vuelvo a decir, en todo caso es mi visión, estamos viviendo un periodo de crisis. Crisis en el mejor sentido de la palabra de cambios. El problema es que no queda muy claro hacia dónde, pero las tensiones, si se quiere, la porosidad del sistema donde está haciendo agua por todos lados, es bastante visible. La pandemia lo que hizo fue ponerlo mucho más en, en, en evidencia, pero me parece que tenemos problemas de inconsistencias muy fuertes. Eh, perdón, el caso de salud, además pensaba en mi país, tenía un, un, un familiar que trabaja en medicina y me contaba los, los efectos de las cosas que se hacen en las clínicas y cómo se están, y, y, y la verdad que cuando uno empieza a, a interiorizarse en eso es terrible, ni hablar educación o otras cuestiones, entonces me parece que es más, más allá de la ciencia. Y el último comentario, me parece que tiene que ver con política de ciencia, tecnología e innovación también, me parece que ahí hay un problema, hay que volver a pensar en la diferenciación. Cuando yo veía, el, eh, y, y lo solemos hacer, el, el, el, el, el, la síntesis de Ismael, y planteaba los objetivos que ponemos de última, que queremos de impacto social, si yo solo me, me ciño a la política científica, el científico hace ciencia y la política científica lo que busca es que haga una investigación. No sé si estoy poniendo detrás, pensemos en las vacunas de vuelta hubo muchos investigadores que tuvieron que cambiar parte de su investigación orientado a un problema cuando apareció, pero cuando ellos estaban haciendo la investigación no estaban buscando combatir el COVID, estaban haciendo investigación que es lo que hacen como científicos o deberían hacer. Pero uno le pone la carga, y, y por eso vuelvo sobre la idea de política pública, una carga que, que implica un montón de otras cosas que quizás no estaban en la parte de la C, por eso digo la política científica que es diferente de la política tecnológica, que es diferente de la política de innovación. Cuando nosotros lo englobamos y ponemos todos los objetivos conjuntos, también generamos ahí una... Eh, estamos simplificando algo que, que no deberíamos, que deberíamos despiezarlo para entender que tiene diferentes impactos y necesidades. Y quizás ahí podamos ver un poco mejor lo de evaluación. Perdón. Bueno, muchas gracias a los panelistas, a las panelistas y al panelista. Eh, fue realmente muy enriquecedor, todo, fue muy enriquecedor, todos los planteos. Eh, quisiera retomar, porque creo que conecta bien con lo que viene luego, la idea mmm, que nos planteaba Judith y que luego avanzaron en esa idea Noela e Ismael también, eh, respecto a los consensos, el consenso discursivo, So, en relación a la cómo evaluar la investigación para la inclusión, ¿no? y que muchas veces esa evaluación no se aparta de un, de un tipo de evaluación clásica. ¿no? Entonces, ahí si bien hay consenso en relación a la investigación para la inclusión, sus formas de evaluación siguen siendo tradicionales, y eso de alguna manera, a partir del trabajo de que hicimos eh, a través del proyecto Folec financiado por IDRC se ve eh, como la mitad de las organizaciones que estimulan este tipo de investigación, eh, en realidad sus procesos de evaluación no difieren de, de, de un proceso de evaluación de un de clásico como planteaba Judith. Entonces la idea del consenso discursivo me parecía que, que era una linda manera de, de condensar esas ideas. Otras cuestiones que me parecieron también interesantes, que planteaba Noela, tiene que ver, eh, que también lo vamos a ver con los resultados que obtuvimos en, en el relevamiento que hicimos sobre formas de evaluación, tiene que ver con la poca voz que se le da, y que también lo traía Ismael, la poca voz que se le da a los actores extra académicos o no académicos en eh, los procesos de evaluación. Ismael nos traía el, el ejercicio o la experiencia de ese y nos contaba el papel que tienen las entrevistas a las contrapartes interesadas en las soluciones de problemas en los procesos de evaluación, que son muy demandantes en términos de, de tiempo, este, y que nuevamente en las organizaciones nacionales de ciencia y tecnología, en algunas universidades latinoamericanas, eh, si bien vemos que eh, hay valores que orientando la investigación hacia la atención de los problemas sociales y productivos o los problemas del desarrollo en términos más amplios, la perspectiva de los actores no académicos no es tenida en cuenta eh, en los procesos de evaluación. Y un último ítem que me gustaría traer también, porque también se van a ver en los, en los resultados, y capaz que estoy haciendo demasiado spoiler de la presentación, y disculpen por eso, tiene que ver con lo que Judith mencionaba sobre si hay espacio o no eh, para la política en la evaluación. no Y entonces ahí nosotros también relevamos sobre, bueno, qué ajustes de política se hace a la hora de asignar los recursos eh, para la evaluación, y vemos que... Eh, la mitad de las organizaciones que respondieron nuestro, nuestro relevamiento, digamos, introducen algunos ajustes de política y también coincide con la lógica de eh, ajustes de política asociados a maximizar diversidad disciplinaria, este, le sigue paridad de género, pero en menor medida. Finalmente, después nuevamente los actores no académicos, no asignar recursos a aquellos eh, proyectos localizados fuera de los ejes o los centros cognitivos de los países, ese, ese ajuste de política o que tienen menor vinculación con la universidad o con los actores académicos, ese, ese, ese ajuste de política es relativamente menos usado. Quería compartir eso, muchísimas gracias eh, por el tiempo. Una pregunta súper breve. Eh, los mecanismos de evaluación han sido construidos desde una perspectiva de competencia y posicionamiento eh, y categorizaciones, ¿no? que es lo que nos da los rankings, o las evaluaciones. ¿Cómo logramos mecanismos de evaluación que lleven más a la colaboración y a la cooperación para la economía en escalas? Gracias. Bueno, solo… Les damos tres minutos, tres a cinco minutos para que respondan o digan lo, lo que quieran reforzar, interactúen también entre sus presentaciones. Y yo solamente agregaría, si pueden cerrar cada una de las intervenciones, desde los espacios de resistencia donde ven que está la llave maestra o los requisitos para una evaluación transformadora y que deberíamos tener en cuenta o advertir para esos procesos. Muchas gracias. Vamos en el orden de las presentaciones. Si les parece, Judith... Bueno, a ver. Estamos en problemas, eso es muy claro, porque tenemos consensos aparentes, consensos discursivos, consensos incompletos y una cantidad enorme de disensos. Pero el problema de los disensos es que por parte de los que disienten con la idea de que la evaluación está mal, no con que no haya que evaluar, sino con que las formas actuales de evaluación son malas, los que disienten con eso tienen una política de silencio y obstinación, se callan. Eso lo hemos visto en una multitudinaria reunión sobre evaluación académica que hicimos en Uruguay en 2018, donde hubo alguien que se paró y dijo y los que no están de acuerdo, ¿dónde están? Y ninguno abrió la boca soterradamente, calladamente, siguen haciendo lo mismo, no dan la cara porque simplemente no tienen argumentos. Entonces, allí hay un problema mayor y es el siguiente. Contra la comunidad académica no se va a cambiar el sistema de evaluación, simplemente no se va a cambiar. Se va a cambiar en la letra, capaz, pero no se va a cambiar. Entonces, acá hay una batalla ideológica, que hay que dar y que hay que promover y pelear porque se discuta al interior de las instituciones académicas y promover que, digamos, esas discusiones abiertas lleguen a conclusiones relativamente vinculantes. Nosotros en la universidad en el año 2012 hicimos que nuestro Consejo Directivo Central aprobara un conjunto de principios sumamente acordes con lo que todos estaríamos de acuerdo, que inmediatamente de aprobado se metieron en un cajón y jamás se aplicaron. Entonces, no creamos en los discursos, creamos en lo que en la pelea por cambiar la cabeza. Bien, ¿cómo se hace? ¿Cómo logramos cuestiones más, más vinculadas a la cooperación y menos vinculadas a la competencia? Es muy difícil en un mundo cada vez menos tolerante, en un mundo cada vez más autoritario. Ir en contra del orden cultural. Yo lo único que digo, en mi experiencia, es de una modestia infinita. No, no cambia lo macro, pero puede cambiar lo micro. Y desde lo micro no lo despreciemos. Hay una frase que solía decir este hombre maravilloso, ¿Cómo se llamaba? El que escribió este, la nunca acabada construcción del orden deseado. Lechner, el gran sociólogo chileno, solía citar a Ítelo Calvino que decía no te hagas muchas ilusiones, pero nunca jamás dejes de pensar que algo de lo que haces puede ser útil. Y con ese principio, trabajando a nivel micro, de manera sistemática, con obstinación, yo creo que se avanza y por ahí es un camino no es mucho más lo que puedo decir, pero por lo que valga, eso es lo que es. Eh, bueno, creo que solo un, un comentario muy breve con esto que decía sobre esto que decía Guillermo. Eh, también creo que este, hay, hay problemas de gestión enormes. Es más, eh, si nosotros miramos a nuestros países, de hecho, la importancia que se le da a ciencia y tecnología como política, como ministerio, inclusive en los países que lo tienen como presupuesto, pues es mínima. A la hora de cortar presupuesto, lo primero que se corta, ¿no? Entonces, este, hay realmente una. Eh, ahora peor. Ahora estamos en, en el caso de Brasil en un proceso en que desde el poder ejecutivo se, se en fin, se tira con metralladora la ciencia. Entonces, está, esto es, está fuera de la, de la, del orden civilizado. Entonces ni me voy a gastar a hablar de eso, pero mismo en momentos de gobiernos progresistas, el papel otorgado a la ciencia discursivamente, si yo me acuerdo el primer discurso del que fue el ministro de Ciencia y Tecnología en el primer gobierno de Lula, dije, bueno, ahora sí cambia, escribí un artículo sobre eso, este, me acuerdo, en, en 2002, ahora, bueno, ahora dejamos aquello y ahora vamos para una ciencia y tecnología realmente articulada con el desarrollo. No, no es así, inclusive en los gobiernos progresistas perduró una idea de ciencia casada con el, mainstream, con el mainstream, casada con estos criterios de evaluación, como decía Judith, entonces a veces avanzamos discursivamente, pero en la práctica no cambia nada. Uno ve científicos, este, colegas, conozco gente en mi propia universidad, este, químicos, brillantes, etcétera, que sé que son gente progresista y que quiere un país mejor, y está convencido de que haciendo buena ciencia, publicada en buenos lugares, está contribuyendo al desarrollo. Entonces, bueno, eh, llego a, a un poco lo mismo que Judith, sin cambiar estas cabezas, este, esta forma de pensar la cuestión, es muy difícil eh, cambiarlos con lo, los, lo, la forma de, de evaluación. Retomo un poco lo que dijo Ismael, como el viento está cambiando en muchos lados… Es posible que, bueno, de, de, de, a veces este, nuestro hábito malinchista, bueno, hasta Europa está diciendo que hay que cambiar los criterios de, de evaluación, entonces algo estará errado, es posible que, que cambiemos. Ahora, yo me temo que el cambio que se haga en los próximos años sea un cambio muy puntual, de dejar de usar el, los indicadores de evaluación de impacto, como, este en fin, dejemos de los H, dejemos de los no sé qué, pero no tan sustancial como el que queremos, como el que propone Claxo, por ejemplo, una, una ciencia más este, orientada a, a los problemas de, del desarrollo. Eh, la pregunta que, que haces es, es enorme, es el desafío que tenemos en mente, y realmente es muy difícil salir de, una ciencia, de un sistema de evaluación competitivo para un sistema de evaluación cooperativo. Este, es el problema que que en fin que pasa a través de la interdisciplinaridad, interdisciplinaridad como una de las respuestas a los problemas complejos también. Creo que algo de eso podemos cambiar a través de estímulos, este, a través de sistemas de financiamiento, pero es difícil, creo que el cambio es muy difícil. A ver, intentaré responder a, a las preguntas de, o a los comentarios de Guillermo. Yo creo que, que el punto que mencionaste de los EDS como una agenda multidimensional es un argumento más para decir que mmm, etiquetar no tiene sentido y que las interacciones positivas-negativas entre los distintos ODS solo los vemos cuando lo aterrizamos muy específicamente en un, en un contexto. Y por lo tanto, uh, pues... Yo creo que es el tipo de, de evaluación que hacen en, en UDELAR, que, que puede ser un modelo ¿no? con beneficiarios, con los científicos, vi, muy, muy aterrizado. Y los EDS son los veo como los principios, no, no como aplica, aplicación. Respecto que a los científicos, ellos hacen su investigación y las políticas públicas los, les distraen. Con eso... No, yo, no, yo no lo veo bien, bien, bien así. A mí me gusta mucho uh, Dan Saravitz cuando en Saving Science dice que cuando los científicos trabajan con potenciales beneficiarios de sus conocimientos, eso les da chispas de, um, de creatividad. ¿Qué ocurre? Que a veces son los científicos que no tocan. He estado trabajando en salud mental. ¿Qué ocurre? Pues que a los psiquiatras les toca hacer un trabajo de trabajador social de acoger inmigrantes con trastornos mentales. ¿No? Pues no, claro. El problema que tenemos es que tendríamos que tener más investigación de trabajo social sobre atención de inmigrantes interdisciplinaria con... El, la psiquiatría, conjuntamente, ¿no? o, o un tema, uh, el podoconiosis. En la Universidad de Sussex hay una, una bióloga que trabaja en la resolución de inflamación de pies en territorios en Kenia, Etiopía, uh, donde hay uh, materiales uh, que producen uh, inflamación. Uh, y pueden hacer estudios sobre la propensidad genética a que haya inflamación. Bien, uh, la solución es comprarse zapato, zapatos. Um, ¿Hay que hacer investigación en genética o hay que desarrollar la implementación de cómo vamos a construir, cómo se pueden hacer zapatos que, que, que, que los usen? Sí. Y para acabar, um, un punto final uh, sobre la, las reformas que hay en Europa. No tienen casi nada de, de dimensión social y de transformación social. Tienen algo de lo que preocupa a las clases medias europeas, que es la sostenibilidad. ¿verdad? Uh, partido Verde um, uh, Alemán o Francés, que está, que está muy bien, pero uh, del mismo modo... En que la contribución de América Latina a la ciencia abierta a nivel global ha servido para poner la inclusión y la transformación social en la mesa, pues como alguien que llega del norte querría vuestra solidaridad y experiencia en poner esa agenda social que desde Europa es muy, mucho más difícil de poner por los intereses creados. Bueno, muchísimas gracias a, a los tres. Un panel de lujo, esto está siendo transmitido por streaming, el video va a quedar a disposición, lo iremos difundiendo porque hay material muy rico para pensar las políticas evaluativas en la región eh, y con un marco más internacional también sobre distintas tendencias, así que muy agradecidos, un fuerte aplauso para cada uno.